Hola, hola, buenos nosotros aquí, estamos comentando Un día en la taberna y hoy Tenemos otro capítulo de Frostpunk Este va a ser nuestro capítulo número 14 En el capítulo de hoy vamos a tratar De continuar Con el árbol tecnológico Vamos a mejorar todo lo posible, o sea, nos queda Simplemente meter las balizas Baliza lentes estereoscópicas y a partir de aquí Sacaremos la calculadora Mecánica y avanzaremos En el resto Mejoraremos probablemente Nuestros autómatas el, la extracción de recursos Para sacar, bueno Eficientemente más recursos Lo mejoraremos Mejoraremos sin duda los barracones Para tener casas, a lo mejor el invernadero industrial Etcétera, vale, vamos a ir Viento en popa Si ya vamos bien, vamos a ir mejor Así que vamos con ello A ver, uy, aquí por qué no estamos trabajando Ah, porque ya tenemos el máximo de las raciones Tú, vale Nos falta gente que construya, que por alguna razón no lo hace y eso me enfada. Vale, eso es. Venga, un puntito más. Deberíamos investigar también a lo mejor la extracción de carbón. Es una putada que no podamos o que no seamos... Ah, vale, que no hemos recogido. Vale, ok, vamos a meter aquí raciones. Vamos a meter aquí a lo mejor... Bueno, no, es que si ya sacamos la comida adelante... Vale, vamos, tal como está la cosa, vamos a meter aquí la madera Vale, vamos a meter aquí madera Vamos a meter aquí, vale, vamos a añadir aquí comida cruda para tener un poquito más de margen Y aquí en este grande meteremos el extra de carbón Porque carbón sí que queremos acumular a tope Vale, aquí a esta gente donde va? la vamos a llevar Podemos rotar el mapa Vale, es que así se ve súper raro Vale Gracias. Fisura en el hielo. Envía a explorar este lugar para saber más sobre el mismo. Algo se alza en la blancura desnuda de la meseta nevada. Aparece una línea delgada y oscura. Es difícil determinar desde tan lejos lo que podemos encontrar en el lugar. Vale. Son 19 horas. Yo creo... Nos da tiempo. Nos da tiempo. Vale. No, tenemos dos grupos. Ah, sí, sí, tenemos dos grupos. Pues, ¿dónde está el otro? No sale. Me parece súper raro. Vale, ok. Bueno, tenemos gente hambrienta. No sé por qué razón. Vale. No sé, no sé. Porque además estamos construyendo un montón de... Tenemos un montón de puestos de trabajo funcionando. Vale, bueno, hay gente en tratamiento, etcétera, está bien. 18, 13, vale, vale, bueno, ya empieza a bajar la gente que... Vale, así me gusta, así me gusta. Vale, aquí vamos a meter carbón. Un margen de 5.400 más, vale, y que no, pare, que no pare la gente de sacar carbón. Me gusta. Vale, ¿qué más vamos a querer meter? Uh, a ver qué ocurre. Niña la fuga. Abrí y ver tu nombre. Dice que su hija huyó tras escuchar la noticia sobre la tormenta. El hombre quiere tomar prestado un trineo de exploración para ir en su búsqueda. Es una niña grande, pero siempre fue muy impulsiva y se asusta fácilmente, explica el padre. Debo encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Ella es todo cuanto me queda en esta vida. Se utilizarán 30 raciones. Él también morirá, detenedlo. O sea, no. Que lo hubiera pensado la niña, lo siento. Hay que, hay veces... Hay veces que tenemos que ser así. El descontento disminuirá. Las palabras del capitán. Venga, esto es la primera vez que lo tiramos. ¡Dios! Ah, pues muy bien. Tenemos poderío, ¿no? Madre mía. Vale, vamos a aprovechar. Vamos a ser listos. Vamos a sacar la gente. Vamos a meter barracones. Es que ya no nos quedan barracones que mejorar, en verdad. Vale, vamos a meter este que es el que, entre comillas, está más alejado. Pero si continuamos con la creación... Vale, aquí estamos creando otro autómata, otro automata, Perfecto. vale Nada, vamos a pasar estas horas a toda pastilla. Vale. No, seguimos, seguimos. Que no pare. Que no pare. Sí, nos tenemos que preparar, eso lo tenemos claro. No sobreviviremos a esto. Sí que vamos a sobrevivir, hombre. Un poquito de fe. En la colonia. Vale, venga. Sobre rendimiento a toda pastilla. Perfecto. Un barracón aquí congelado. Oh, es que este está fuera de todo. ¿Aquí qué hay más hay congelado? No lo sé. No tenemos alcance 2 aún. Ha bajado la esperanza. Feo. ¿Qué es esto? Custodios de la fe helados. Uh, vale. Vale, vale. Bueno. Problemillas hay. Está claro. Aquí, ¿por qué no podemos trabajar? Puesto recolección no operativo por alguna razón. Porque no hay carbón. Vale, vamos a quitar la gente normal aquí. Vamos a meter aquí ingenieros a trabajar. El chido es una creyente. Mi mujer nos ha contado que su vecino planea acapar comida y suministros. Nos suparemos. Bien hecho. Vale. Ok, estamos teniendo mucha comida. Vale. Nada, Otra autómata. Vale, vamos a meter entonces aquí Vamos a quitar a la gente Vamos a meter otro automata que acaba, de, que acaba de recoger la madera Pero una vez tengamos esa madera ya Va a ir fuera todo El invernadero se puede trabajar Ah no, es el barracón este Es verdad, es verdad Y el barracón este también está congelado Dios Es que es porque pilla justo en el bordecito Y no lo coge bien el bufo del, del calefactor Pero ya está, o sea, no hay más razones Por las que eso no funciona Es que si son ese tipo de zonas, tío Que no llega bien la, la calefacción y claro Se nota un montón La pérdida, claro, y el gasto de carbón Que estamos teniendo ahora también es bárbaro Vale, pues nada, ahora cuando lleguemos A este 90 y pico por 100, 7... Vale, un poquito de calor. Vale, vale, vale, vale, vale. Lentes esteroscópicas completadas. Vamos a meter entonces ahora las calculadoras mecánicas. Perfecto. Uh, prepárate para la tormenta. Los científicos no daban crédito a lo que tenían delante y revisaron una y otra vez sus cálculos. Dicen que los vientos más fuertes de la tormenta hará que las temperaturas se desplomen a niveles inferiores a todo lo que hemos experimentado hasta ahora. Será imposible cazar, las plantas de los inventarios se congelarán, todos los que salgan de la ciudad morirán y nosotros también moriremos si no conseguimos calentar nuestros hogares como es debido. Tenemos que prepararnos. Vale, ¿cuánto, cuánto es esto? A ver, a ver, a ver, paremos. Puestos remotos, envía de vuelta a todos los exploradores y equipos remotos Vale, supervivientes Rescata a los supervivientes de la fisura de hielo No, rescata a los supervivientes De los agujeros en la nieve Rescata a los supervivientes de la cima profunda Reúne comida para una semana Para cada ciudadano Un total de 2000 raciones Investiga la mejora de potencia del calefactor Al 3 Vale A eso vamos a ir ahora pero madre mía, todo lo que se viene. ¿Cuánto tiempo? Seis días. Ah, bueno, en seis días, en seis días lo tenemos. Vale, vamos a trabajar para aumentar la esperanza. Veinte raciones, interacciones. Esto aún tiene efecto. Vale, no, hay que aumentar la esperanza. Vale, vale, vale, vale. Eso es importante. Es importante que aumentemos la esperanza. Esto lo tenemos activado en sobre rendimiento? Sí, vale, normal. Uh, ¿qué pasó? Hemos construido un nuevo automata Vale, ¿podemos construir otro? Sí, perfecto, vale Vamos a meter a los autómatas A recoger carbón Mi niño, porque si no lo vamos a llevar Crudo No, lo siguiente Vale Vale, vale ¿Qué más vamos a querer? ¿Qué, va ¿qué vamos a necesitar? Vale, vamos a necesitar sin duda Investigar Uf, uf, uf, uf, Eso es verdad A ver Tenemos esto Caldera de vapor, mejora de alcance Podría ser interesante Pero es que vamos a necesitar Mejora de potencia al 2 Esto va a estar muy bien Mejora de alcance al 2 ¿Qué nos piden? ¿La mejora de potencia 3? Mejora de potencia 3 Menudo rus vamos a tener que hacer aquí, ¿eh? Menudo rus vamos a tener que hacer aquí en seis días. Vale, tenemos que investigar el minado de carbón para sacar más carbón. Meterlo aquí. Vale, o sea, vamos a ir a fuego con lo que realmente necesitamos. Y ya está, el resto nada. Lo que sí que necesitamos es... Los prados han llegado a la fisura del hielo Vale Hemos encontrado a los moribundos de los que nos hablaron En los refugios de Nansen Se han resguardado en una fisura de hielo Explorar Esta gente está en las últimas A pesar de haber buscado un refugio en una fisura de hielo Muchos de ellos sufren hipotermia y graves heridas por congelación Aún podemos ayudarlos si actuamos con rapidez Y los llevamos a nuestra ciudad Traerlos a nuestra ciudad Bueno, son po poquita gente Pero está bien Vale, lo que sí que vamos a necesitar es eso. Mucha carbón, mucha comida. Vale, vamos a ser eficientes, vamos a ser listos. Salud, comida. No, eh, recursos. Nos falta mucho acero por ahora, eh. Vale, eh, eh, eh calle. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, tenemos que aprovechar zonas tú, que tenemos aún desaprovechadas para darles mucho trabajo. En el acero no sé por qué no estamos trabajando. Vale, vamos a quitar gente de aquí. Ay, otra vez me he vuelto a equivocar de botón. Vale, no pasa nada. Tenemos un autómata disponible que no estamos aprovechando. Vamos a meterlo aquí. Vamos a sacar esos 10 ingenieros de trabajar ahí. Y... ¿Dónde podemos hacer que trabajen bien? Vale, ah, ok, esto está aún en construcción. Vale, el depósito de carbón. A ver, este taller. Vale, vamos a construir. Qué manía, tecnología. Vamos a construir otro taller por aquí. Vamos a hacer que funcione... Oh, no cabe aquí. Aquí sí, pero esto está un poco feo. Vale. Vamos a hacer que trabaje aquí. Y este taller, al fin y al cabo, como solo necesitamos ingenieros, autómata nuevo, perfecto. Ah, tenemos otro automata aparte del que ya tenemos. Calculadoras mecánicas. Vale, ok, paramos que queremos una vez tengamos las calculadoras mecánicas? 35 y 25. Bien protegida. Vale. Autómatas simplificados. ¿Esto qué hace? Coste de autómatas se verá reducido. Optimiza la integración de los autómatas en los lugares de trabajo potenciando suficiencia un 10%. Vale, esto está muy bien para nosotros. Vale, esto está muy bien. 10 horas tardamos. La calefacción. ¿Qué tarda la calefacción? 10 horas también. Se triplica mientras la tecnología se encuentra activa. Vale, vamos a meter la mejora de potencia. Comenzamos. Vale. Y la idea es automatizarlo, ser capaces de automatizarlo todo. Todo, todo, todo. Vale, vamos a recoger. Nos falta cero, tío. ¿Por qué nos falta cero? Ah, porque aquí la gente está muy enferma. Vale. No llega el calefactor. ¿O no hay calefactor aquí? Vale, pues por 10 de acero vamos a meter aquí un calefactor, una caldera. Ah, pues sí que hay una. Aquí, aquí en medio está. Qué mal, ¿no? Que no funcione. Bueno, lo dicho, tenemos que hacer que. Bueno, recoger un montón de raciones. 2418. Es mucha, ¿eh? Es, son muchas raciones. Son muchas, muchas raciones. Vamos a meter los puestos de. de los depósitos. Ah, uff, 20 de acero. Esto consume mucho. La, la hora de corregir su conducta Vale, maravilloso Cinco ingenieros al taller Vale, eso es Aquí Un núcleo de vapor Nos falta cero Nos falta cero Vale, vale, vale Vale, vale, vale vale. Ok, ¿qué más? ¿Cero por cien? Okay. Ah, vale, porque estamos fuera de hora de trabajo Vale, vamos a entrar en los talleres oh, No localiza los talleres Aquí, vale, vamos a meterle El turno Extendido Ay, no a Los cuatro talleres Bueno, creo que tenemos el máximo de talleres, ¿no? Se está celebrando la procesión nocturna junto al generador A ver... ¡Guau! Wow, acude todo el mundo, ¿eh? Vale. Bueno, ok, nos sirve. para pasar el frío un poquito. Aquí, este ya lo tenemos adjudicado. Vamos a meter raciones de comida cruda. Vale, va a ser capaces de acumularlas lo máximo posible. Uh, la expedición ha regresado salvo a salvo la ciudad. Puedes disolver a los exploradores. A o enviarlos de vuelta a tierra helada. Vale, ¿qué vamos a hacer con esta gente? agujeros en la nieve, los mandamos aquí 24 horas, cima profunda vale, vamos a mandarlos para acá me parece un poquito salvaje porque no tenemos a ver, tambor de extracción a vapor perforadora fundición a vapor, no tenemos ninguna otra zona para sacar no, es, es solo esa zona y ya está, vale de la perforadora tenemos alguna otra zona para madera no, vale y la de carbón es aquí y aquí Vale, la meteremos aquí Seguramente Vale, vamos a pasar la noche rápido A ver, tenemos un automata parado Me parece feo tener un automata parado, eh, gente Vale, vamos a construir de forma provisional Un aserradero Que literalmente desde aquí Desde aquí llegamos a todo Vale, y asignamos el láser el autómata ahí. Vale, vamos a meter automata. Perfecto. Y esto que no pare de sacar. Vale, me gusta. Además, vamos a construir... Epa, epa, epa. La velocidad que baja un poquito. Vamos a construir... No, una carpa, ¿no? Que se muere la gente, tú. Vale, vamos a meter un barracón... ¿Dónde podemos meter un barracón? Aquí es buena zona. Le llega la función. Ah, no puedo mirar la temperatura aquí Vale, aquí tenemos Zona de calefacción, perfecto Aquí que se va a quedar Un barracón para que llegue esta gente Perfecto uh, uh, uh, uh. Vamos a reducir el sobrerendimiento. Vale, y es que tenemos que mejorar Todo esto Aquí hay autómatas trabajando, aquí no Y aquí tampoco Metería ingenieros, pero claro No operativo Ah, por el frío Claro, a ver el sobre rendimiento uf. Ahora que Vamos a dejar que baje un poquito Como al 85% o algo así Y lo volvemos a activar Vale, perfecto Vamos a llegar al tope de la madera Sí, sí, sí, sí, sí, sí Venga, 99% Vale, perfecto Investigación, genera mejora de potencia Vale, ahora, ¿qué vamos a sacar? Vamos a venirnos aquí a los recursos Y vamos a sacar el minado de carbón Esto en 8 horas supuestamente lo tenemos mejorado rapidito Vamos a tratar menos, seguro Vale, metemos el minado de carbón Perfecto Y a toda pastilla No gastamos madera, eh No gastamos, madera. no tengo forma de gastar la madera Oh, sí que tengo forma. Uh, generador va a explotar. Está añadido y va a explotar de un momento a otro. Podemos arreglarlo, pero solo un niño es suficientemente... Para... El descontento aumentará enormemente. La esperanza disminuirá drásticamente. Vamos a meter al niño. Pero vamos a quitar el sobrerendimiento. ¡Fua! Dios. Vale, ok. Descontento disminuirá. Vale, vamos a meter este. La, el oficio ceremonial. Aunque gastamos comida, nos sirve. Vale, tenemos la madera llena, ¿eh? Llena, llena. Es que no tengo. No tengo dónde gastar la madera. Literal. Nuestro handicap ahora mismo. Nuestro handicap ahora mismo Vale, vamos a quitar el automata de aquí Vamos a meter No, aquí, vamos a quitar esto de aquí Esto de aquí, vale, y vamos a meter aquí 5. Y 5. vale Vamos a meter otro puesto Comida, otra plataforma De cazadores por 40 de madera Y 40 de acero, que la podemos ubicar Aquí en las afueras, que no va a molestar A nadie Aquí cabe, oh, oh, perfecto y recolectamos comida a lo máximo que podamos. ¿Vale? Perfecto. Esto es perfecto para nosotros. Necesitamos reunir un montón más de raciones. ¿Vale? Vamos a tener ya para el carbón. Vale, minado de carbón. Perfecto, investigado. ¿Qué más vamos a meter aquí? Minado de carbón a vapor. Si metemos esto, hacemos que nuestros autómatas eficiencia recolección. Ay, masivos de hierro, un 15% más rápido. No nos sale a cuenta ahora. Optimizado. Serán un 10% más eficientes. 600 de carbón por cada día normal de trabajo. Está muy bien. Claro, es que ahora mismo que nos aprieta. Calefacción. Mejora de alcance: 10 horas. Vale, vamos a ser listos. Vamos a investigar esto. Que son 10 horas también. Mm, vale. Vamos a investigar esto. Que son 10 horas también. No debería tardar mucho. Vamos a meter en los talleres. Turnos de 24 horas. Bueno. no Es que con el turno extensivo este. Deberían ser capaces de solventarlo. Vale. Vale. Aquí vamos a meter. Perfecto. 10 trabajadores. Vamos a construir otra plataforma de cazadores. Para. Ah, Acumular toda la comida posible. Aquí no, ca no cabe. Aquí no cabe tampoco. ¡Ah! No cabe en ningún sitio. Vale. Construimos. Venga. De forma de sacar la madera tío adelante ¿eh? con que con acumular carbón con acumular acero comida nos sirve que nos queda cinco días nos queda para la tormenta vale Ahora que ir a la cima profunda también vale La potencia del generador, eso va a ser clave Es que no lo veis, está aquí abajo Hay que aumentar la potencia del generador Uh, han llegado a los agujeros de la nieve Vale Explorar Esta gente está mortalmente enferma Es que es un milagro que sigan con vida Por los agujeros que han excavado la nieve apenas son más cálidos que el yermo helado que los rodea No verán otro amanecer a menos que nos los llevemos a la ciudad de inmediato Vale, ok, vamos a llevárnoslos Claro, y luego nos quedará la cima profunda Campamento meteoro nah, Iremos a la cima profunda A rescatarlos y ya está Que nos quedan 5 días De ida y vuelta de sobra Vale Esto lo tenemos sí, Es que cada vez estamos trayendo más gente Y claro, toda la madera parada Pues si, sí, tenemos toda la madera parada Vamos a quitar esto de aquí Vamos a quitar este autómata de aquí Vamos a meter... 5 y 5, vale, y aquí el autómata. Venga, ya sacar a cero y ya está. Y ya está. Oh, vale, tenemos ya de los recursos la mina de carbón. Un núcleo de vapor. Es que me quiero esperar a que tengamos la, la mina de carbón al 2. Y con la mina de carbón al 2 ya, bueno, a tope. Vale, ok, ¿qué ha ocurrido? Madre ambiente, una mujer ha venido a suplicarte más raciones a pesar de que los crocinos dicen que ya ha recibido su parte. Se lo suplico al capitán, dice la mujer con una voz trémula. Sus hombres tienen buenas intenciones, pero deben haber cometido un error. Necesito dos raciones, una para mí y otra para a mi hijo enfermo, se lo ruego. No voy a saltarme las reglas, vale. Esto, eso está así de claro. Vale, vamos a darle un poquito de caña al sobre rendimiento que suba. Vale. Vale, vale, vale. Es que, o sea, lo que podríamos hacer sería optar por quemar la madera. Literal, o sea, es una opción literal que tenemos ya que no le damos uso. Optamos por quemarla con el carbón vegetal. O sea, para crear el carbón vegetal, pero no me parece a lo mejor. O sea, simplemente desmantelamos los puestos de aserradero. Este está ya para desmantelarse. Y ya está, pasaremos en un futuro a... Uf, uf, uf, uf, ¿Cómo tenemos tanta gente enferma, tío? ¿Cómo tenemos tanta, tanta gente enferma? Vale Vamos a gestionar eso, salud Puesto médico 25 de madera, aquí cabe Necesitamos un sitio pequeñito Que tenga calefacción, tío Este está bien Este está bien Este está muy bien Lo que pasa es que está muy alejado del centro No lo sé Y tenemos ingenieros de sobra para poder Acumular la gente O sea que no me preocupa tampoco el centro... Vale, sí, sí, esto lo tenemos activo Ahora que llegue el día Que toca no tenemos que... Nos tenemos que preparar si queremos tener alguna posibilidad de supervivencia uf, uf, uf, uf, Todas las naves, tío Rollo, este impacto total, me encanta, por favor Vale, los ingenieros aquí Perfecto Vale, vamos a aquí sobre de rendimiento A ver qué ocurre aquí El robo de comida causa de disturbios Hemos estado investigando el desfase entre el uso de comida cruda Y la comida producida en los comedores Parece que los cocineros están robando comida La gente está furiosa, hemos atrapado a dos ladrones Dicen que querían aprovisionar a sus familias Antes de que la tormenta cortase el suministro de comida uh. Que los custodios de la fe supervisan a los cocineros Sí, sí, sí, sí Vale Vale, vale, vale, pues me parece más que, más que útil ahora mismo Me parece más que útil Plantaremos esto, pero también vamos a investigar esto Con la cantidad de madera que estamos sacando 70 de madera por cada día normal de trabajo Uf, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, es mucha tensión, muchas decisiones ahora, eh Porque es que hay que resolver esto también 11 horas. Mejora el alcance. Y no podemos poner más talleres. Creo que ya hemos llegado al máximo. Hay que ir hasta aquí. ¿Y nos quedan cuánto? Cuatro días. Uf, con más razón. Con más razón. Necesitamos muchísima comida. Vale, vamos a sacar comida. Otra cabaña de... Otra plataforma... Vale, sí, este es buen spot Y ya está, se construye la calle Y para adelante, perfecto, venga Vale Mina de vapor a carbón Lo primero, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto ya lo tenemos, estupendo Comienza a salir al refugio A lo mejor deberíamos investigar una, una de las casas O las casas 30 y 25 Aumenta Aumenta el aislamiento. Vale, vamos a meter en la calefacción las máquinas diferenciales para mejorar muchísimo más. Todo, o sea, vamos a rusear la calefacción y ya está, en cuatro días. Si luego nos sobra tiempo, pues sacamos más. El chivetazo de una creyente. Una mujer nos ha contado que sus vecinos planean acaparar comida. Vale, bien hecho. Lo recuperamos y ya está. Recursos. ¿Qué vas? Vamos a coger la mina de vapor a carbón. No hay calles adyacentes. Bueno. Se instalan, señores. No pasa nada. Así tiramos recto y ya está. ¿Vale? Maravilloso. Maravilloso. ¿Vale? Vale, vamos a hacer que saquemos... Vamos a sacar otro automata. Requiere acero y núcleos de vapor. ¡Oh! Vale. Requiere acero y núcleos de vapor. Eso es muy malo. Porque núcleos de vapor no tenemos Uh, ha regresado a salvo a la ciudad Perfecto Otra vez Vale, vamos a meter otro puesto de recolección Ah, no, no, un depósito de recursos Madera, acero. No puede ir más pegada la pared No puede estar Vale, eh, aquí tenemos sitio Vale, esto me gusta esto me gusta, que tengamos sitio aquí para meter los depósitos de recursos está guay. Está muy guay. Porque aquí el, las plataformas de cazadores no caben. enfermo gravemente, 11 personas no tienen casa, gente... Vale, vamos a meter barracones aquí. Aquí ya he construido. Vale, ¿dónde vamos a meter es que teniendo en cuenta teniendo en cuenta que vamos a meter aquí vamos a necesitar meter aquí calderas para que continúe la gente trabajando bueno, aquí vale, ok esa está bien ahí esta también va a estar bien aquí vale, y con estas dos casas nos da de sobra vale, vale bueno, está bien, está bien y aquí vale vale Vale, máquina diferencial. Vale, ya tenemos la máquina diferencial investigada. ¿Qué más vamos a añadir? Mejora de eficiencia. Esto es para que consuma menos carbón. Consume el carbón. Se reducirá un 10% adicional. Vale. Equipación de cazadores voladores. Esto nos viene bien para que saquemos más comida. Pero, pero, la pregunta es... ¿Nos va a servir de verdad? Porque si no continuamos... Cazando. Vale, vamos a meter la mejora de eficiencia y con esto continuamos ahorrando carbón. Luego, rusearemos la automatización de prototipos para meter la potencia al 3. Y yo creo que con eso. Habría que meter esto, sin duda. La mejora de alcance y la mejora de eficiencia, pero. Es que me quedo a medias, tú. Tengo la mina de carbón a vapor ya. Eso me gusta mucho. Eh, la fundición me da igual. La ampliación al alcance de cerraderos me da igual también. Mm, es que lo que necesitamos sin duda es las casas para el aislamiento. Y luego la calefacción aquí. Vale, vamos a meter la mejora de eficiencia. Perfecto. Lo vamos a dejar aquí. Porque ya se nos ha hecho la hora del capítulo. Así que cerramos... Y continuamos hacia un futuro mejor. Así que nada. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, lo de siempre. Recordad, seguidnos en Twitter los los dos, tanto ubico como a mí. Que comentamos un poquito de todo. También, recordad, seguidnos en Twitch. Abrimos directo normalmente todos los miércoles. Ahora en verano está un poco más difícil. Pero bueno, se intenta. Y que más comentaros. Nada, suscribiros a este canal de YouTube. Estamos haciendo contenido diario, de calidad y cada día mejor. Gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.